Y comenzamos una nueva emisión en directo cuando hoy es 17 de octubre del 2022, son en España a las 11 y 30 de la noche y vamos a hablar de ansiedad compartiendo un testimonio que seguro que os va a resultar muy interesante, una persona que se ha puesto en contacto conmigo para decirme que quería hablar de sus problemas de ansiedad y antes de darle paso ...al canal. Para comenzar esta entrevista recordaros que podéis compartir vuestros testimonios aquí en el canal. Podéis hablar de vuestra situación concreta si escribís a entrevistas Os repito, entrevistas arroba Y os recuerdo también que ha salido ya, por fin, después de tres años, mi último libro, Las 10 claves del bienestar... Lo tenéis en la página web clavesdelbienestar.com. Lo tenéis tanto en formato papel, como es este de aquí, como en formato digital, en ebook. E y después de esta introducción, ahora sí le damos paso a Gabriela Fernández, Fernández, que está ya con nosotros en la sala. Hola, Gabriela. Hola, hola. Muchísimas gracias por estar aquí, Gabriela, para hablarnos de, de ansiedad. Gabriela, te voy a preguntar en qué parte del mundo estás, para comenzar. Eh, yo estoy en Santiago de Chile. Uh -huh. Estupendo. Pues te escucho muy bien, te veo también muy bien y vamos a hablar entonces de, de ansiedad. ¿Cuándo comenzó en tu vida, Gabriela, esa situación de ansiedad? Eh, bueno, te cuento un poquito. Yo soy contador, contadora. Eh, por lo general, soy ansiosa creo que desde que nací. Yo tengo ansiedad generalizada hace más de 10 años la primera que me dio es eh, la que más recuerdo y la que más miedo me produce porque quedé paralizada arriba de una micro, venía de mi, de mi trabajo en un periodo, sí, de mucho estrés, una época de balance. Eh, yo no sabía lo que me pasaba, así que venía de vuelta del trabajo y empecé a sentir que el pecho me saltaba, me faltaba el aire, me subí al metro, al, al subterráneo, tuve que salir, tomé un poco de aire pensando que era por el exceso de trabajo, asumo que había tomado varias Red Bull porque estaba trabajando de noche, que son estas energizantes, uh -huh. y me tuve que subir una micro porque sentía que podía tomar más aire en la micro, eh, y se, se, quedé paralizada, nunca había sentido eso, el cuerpo, quedé todo a doblar. Yo en, mi, en ese momento pensé que me estaba dando un parálisis completo del cuerpo por, por exceso de, de trabajo. Y en el fondo de la micro escucho a alguien que grita que respire porque es una crisis de pánico. Esa fue la primera vez que yo escuché lo que era. Y efectivamente me puse a respirar y el cuerpo se me empezó a soltar de a poco. Eh, nunca había sentido el, que tenía un dedo arriba del otro. O sea, yo estaba toda doblada y... Yo decía, es otra cosa como hace crisis de pánico. Llegué al hospital, yo lo único que quería era que un, si un médico me diera, me hicieran un escáner, una resonancia, algo para ver qué pasaba conmigo. Y en el fondo escucho, necesita atención psiquiátrica. Yo no entendía nada. Y, y, y el, el, el, el, en el psiquia, no tienes nada. Y me dieron un clonazepam. Y de ahí partió mi historia con el clonazepam. Me dijo, olvídate de lo que pasó. tomate el clonazepam y olvídalo. Nunca más lo pude olvidar. Porque a raíz de eso estuve encerrada dos meses en mi casa sin poder salir. Porque me dio una agorafolla. No podía ir ni a comprar. Y de ahí partí. De ahí partí con, con todo este proceso. Uh -huh. Empezaste a tener miedo entonces a salir a la calle, a... Hacer cosas lejos de casa porque tenías miedo de que te diera una nueva crisis de ansiedad, ¿es así? Claro, lo que pasa es que esa fue, fue muy fuerte porque fue mezclada con, con cafeína. Entonces yo me ponía nerviosa y automáticamente se me empezaban a doblar los dedos. Se me acalambraban los dedos y se me empezaban a doblar. Entonces tuve que hacer una especie de terapia de shock. Eh, no sé si fue lo más correcto porque uno tiende a buscar mucho por internet o por, por YouTube, Google y empecé a exponerme de cierta forma para poder empezar a salir porque tampoco yo soy bueno yo tengo dos hijos pero en ese entonces tenía solo uno y tenía que trabajar, no me podía quedar en casa así que empecé a salir de a poquitito, empecé a caminar a la esquina hasta que llegó un momento que mi, en ese minuto yo tenía a mi, mi marido y entre mi papá y mi marido se turnaban quién me llevaba al trabajo y quién me iba a buscar y así estuve dos meses hasta que logré empezar a salir de nuevo pero llegó un momento en que yo, por ejemplo, me gusta andar escuchando música, no podía escuchar música porque al no escuchar música no me escuchaba cómo respiraba. Entonces estaba todo el tiempo atenta a cómo respiraba mis latidos cardíacos. De hecho yo uso, a, a, a, a hoy día uso reloj donde tengo que estarme viendo los latidos cardíacos cada cierta, ciertas veces en el día. Uh -huh. Ya con menos psicosis que antes, pero lo sigo haciendo. Eso, Gabriela, es un poquito peligroso. No sé si lo has escuchado ya en algún testimonio. Es peligroso porque si un día, por ejemplo, subes unas escaleras o va a, caminas un poco más rápido, lo que va a suceder es que tu corazón se va a acelerar de manera natural. Y si miras en tu reloj las pulsaciones y notas que las tienes elevadas, quizás tengas el pensamiento de, me está dando una crisis de ansiedad. Y si mm. tienes ese pensamiento, eso va a acelerar tus pulsaciones y va a hacer que sea más fácil que te aparezca una crisis de ansiedad. El hecho de observar los síntomas con frecuencia es una de las cosas que hace la gente con, con un trastorno de ansiedad y al final es peor porque hace que sean más frecuentes las, las crisis de ansiedad motivadas por la preocupación. Sí, sí, de hecho, bueno, yo hoy día eh, las crisis de pánico de cierta forma igual las he ido controlando. Eh, he hecho muchos tratamientos, y de hecho, por lo mismo, llegué, llegué a, la, a, la, a las consultas de ustedes cuando estaban conversando y los testimonios. Porque uno hace muchas cosas. Yo he pasado por psicólogo, psiquiatra, he hecho terapias de reiki, he hecho cosas naturales, he tomado pastillas, no he tomado... Todo lo que me han dicho. Me he echado baños de hierba. Y al final, con el tiempo... Bueno, después de cierta cantidad de años, eh, hoy día estoy diagnosticada con ansiedad, gen, ansiedad generalizada y crisis de pánico, por trastornos de, de pánico. Uh -huh. Y ya hoy día estoy en un punto en que ya no quiero tomar nada porque siento que nada me sirve. O sea, uh -huh. aprendí a respirar, que eso es como lo que me, me ha ayudado más. Uh -huh. Pero hay manías que no las he podido sacar, pues una de ellas es el famoso reloj. ¿Con qué frecuencia te dan crisis de ansiedad fuertes en los últimos meses? ¿Con qué frecuencia te han aparecido? Hoy día me están dando aproximado día por medio. Eh, mire, buscando el lado bueno. Yo trataba de buscar el lado bueno de, de toda esta situación. Yo, por el hecho de ser contadora, yo eh, entro en periodos de balance entre marzo y mayo todos los años. Cuando estoy trabajando full no me pasa nada. O sea, yo trabajo, trabajo, trabajo, mi cuerpo no pasa nada. Pero yo creo que yo misma me sugestiono porque dejo de trabajar y cuando ya estoy en calma empiezo. Empiezo con mi crisis de pánico. Mi problema empezó más fuerte hace cuatro años atrás que a mi mamá le operaron de un meningioma. Le sacaron un meningioma acá en la espina dorsal. Y de ahí yo empecé con más problemas, porque yo partí todo esto con miedo a salir, después era el miedo a, a un ataque cardíaco, después que no respiraba, andaba siempre, porque si no me entraba el aire fresco, empezaba con mis crisis de pánico, y, y obviamente que andaba ansiosa. Pero después que operaron a mi mamá, eh, todos esos síntomas se me fueron a la cabeza. Uh -huh. Entonces hoy día, más que, más que tener crisis, estoy todo el día pensando, me mareé, me va a dar un derrame. A lo mejor yo también tengo el tumor. Eh, no sé, me duele, tengo una puntaca, me va a dar algo en la cabeza. Hoy día todo es la cabeza, todo. Uh -huh. Yo sé está que Está trabajo... pasando a, a hipocondría entonces, estás empezando a pensar sí. que tienes enfermedades, ¿es así? Sí, yo hoy día siento que ya estoy en ese punto porque yo trabajo todo el día en el computador y a veces me mareo y no asocio el mareo a que estoy todo el día en la pantalla, sino que lo asocio inmediatamente que tengo algo en la cabeza. Y lo malo de todo esto es que la gente no lo entiende O sea, en el trabajo a veces me ven y ven que tengo la cara rara Pero no saben de qué Y yo les digo, es que yo me asusto La gente no entiende claro. que esos síntomas yo los siento Yo siento taquicardia, la, o sea, la taquicardia yo la tengo El mareo lo tengo El pecho apretado lo tengo Esos mareos también, esa sensación de irrealidad Muchas veces me ha pasado que voy caminando y, y, y nadie, no sé ni siquiera cómo explicarlo. Les digo, es que no me siento. Voy caminando, voy consciente, pero no me siento. Y ahí empieza todos los pensamientos de miedo: que me va a dar algo, que me voy a volver loca. Sí, eso es la, la, la sensación que has descrito muy bien: de irrealidad. ¿no? A las personas con crisis de ansiedad, en algunas ocasiones os, os da despersonalización mm. o desrealización ¿no? la desrealización es la sensación de que es irreal lo que hay alrededor y la despersonalización es la sensación de que no te reconoces a ti misma ¿no? sí, y es muy raro porque a veces bueno, de hecho mi hijo se ríe mucho porque a veces yo estoy sentada y le digo ¿por qué yo puedo mirar? ¿qué hay dentro mío que yo puedo mirar? y te así preguntas muy raras y ya o sabes que me paro, me mojo la cara porque si no empiezo a cuestionarme muchas cosas Ahora, con los años, yo me he dado cuenta que todo esto, gatilla, en una sola cosa, y es que yo le tengo miedo a la muerte. Yo tengo miedo a morir. Yo me separé hace siete años atrás. Eh, con todo el proceso de la separación, eh, viví muy, muy a full. Eh, de hecho, en ese periodo, creo que fue en un año que yo no sentí crisis, ni angustia, ni nada. Después, cuando ya me empecé a sentir bien y me empecé a parar, fue cuando empecé con todos mi, mis síntomas de nuevo. Porque ya identifiqué, por lo menos en mi cuerpo, en mi caso, de que a mí me da cuando entro en calma, cuando ya paro, cuando ya me relajo. Y mi ansiedad hoy día, aparte con eso, tengo una hija de 8 años que digo: si me muero, ¿qué pasa con ella? ¿Quién la va a cuidar? Entonces, yo todos los días funciono pensando en que si me muero mañana. Yo todo lo que hice hoy día lo hice pensando en que si mañana me muero, ¿cómo le soluciono la vida a mis hijos? <risa> Yo no sé, casi tengo el testamento hecho. Y, y sé que no es bueno, pero ya no, lo sé, no sé cómo manejarlo. Yo cuando estuve en tratamiento hace tiempo atrás, estuve tomando tres años de lo cual me hicieron muy bien. Yo reconozco que me hizo bien esa pastilla, pero engordé muchísimo. Eh, yo lo empecé porque a mí me daba miedo quedarme sola con mi hijo, porque como tengo eso de despersonalización... Yo veía un cuchillo, y lo digo abiertamente, y me daba miedo enterrárselo, que se me fuera la cabeza y se lo enterrara. Y eso me producía mucho miedo, porque yo no le quería hacer daño a mi hijo. Y ahí fue cuando dije, ya tengo que tomar eh, carta en el asunto, y fui a médico, y fui al psiquiatra, y me mediqué durante tres años. Uh -huh. Y también tengo la muletilla del clonazepam, eh, tengo que andar con un clonazepam en la mochila, aunque esté vencido. Porque me ha pasado que de repente ando con una tira de y es tan vencido porque al final no me los tomo. Porque ya como uno se va conociendo, trato de tomar agüita, trato de mojarme la cara, pensar otras cosas. Y el secreto de todo esto es pensar en otra cosa. Por lo menos para mí es, piensa en otra cosa. Pero tengo que andar con el clonacepal. Nunca le he aumentado la dosis. Pero hoy día me da miedo tomar el pan, porque digo llevo tantos años tomándolo, no vaya a hacer cosas que... Porque tanto tiempo tomando una pastilla en algún minuto me va a gatillar algo. Entonces, de hecho, tengo hora en la próxima semana para ir al neurólogo a ver si me puedo hacer un chequeo y por último para quedarme tranquilo. Uh -huh. A lo largo de estos 10 años, eh, a lo mejor has pasado alguna época más dura, con una ansiedad mucho más fuerte y otras épocas, como has comentado ahora, de más tranquilidad. A lo largo de estos 10 años, las épocas más duras y más intensas de ansiedad, ¿con qué han, han coincidido en tu vida? Eh, bueno, la primera fue yo estaba trabajando, estaba estudiando, y eh, era mamá también en el día, entonces fue mucho. La segunda fue cuando me separé, que fue, fue fea la separación. Y la tercera fue con la operación de mi mamá. Y uh -huh. yo creo que lo que más me ha gatillado fue la operación de mi mamá, porque incluso fue tanto el estrés que yo sentía que a mí me salió una alergia en la cara y aquí mi cara estaba llena de grano. Uh -huh. Es decir, los momentos de más ansiedad tenían que ver con, con situaciones de crisis en, en tu entorno, ¿no? Sí. Por lo que estás diciendo, el divorcio, o sea, situaciones impactantes más allá de lo normal, de la rutina normal. ¿no? Sí. Y los momentos de más tranquilidad en donde has conseguido dejar la ansiedad de lado, ¿con qué han tenido que ver? Eh, por lo general, yo cuando paso momentos muy fuertes, como yo sé que cuando estoy en calma, porque a mí me viene la crisis cuando estoy en calma. Por ejemplo, a mi mamá le dieron el alta, yo ya sabía que mi mamá estaba bien, que no iba a morir. Y ahí empecé con la crisis. eso es lo más extraño de todo, que ahí es donde parto con mi crisis. Entonces, yo hoy día trato de buscar mis momentos de calma. Yo paso momentos difíciles y lo que hago es terapia de sueño. Increíblemente me funciona mucho la terapia de sueño, dormir. A veces yo le digo a mi hijo, siento que es una pérdida de tiempo, porque para mí dormir hoy día es casi una pérdida de tiempo. O sea, hay momentos que es para dormir, momentos para salir, pero hoy día ya saqué eso de mi mente y si quiero dormir, duermo. Yo puedo pasar todo el fin de semana durmiendo en el día, duermo, duermo en la noche y con eso me tranquilizo. Me, yo misma me doy mi tiempo para parar, porque sé que después voy a andar con crisis de pánico. Por ejemplo, el alcohol. Yo no puedo tomar alcohol. Hay, hay pasado periodos que ya bebo y obviamente que con mi amigo y todo, pero sé que a los 3, 4 días voy a andar pésimo. Entonces yo hoy día no puedo tomar alcohol. Yo fumaba, dejé de fumar. yo hace muchos años que dejé de fumar. Y, y ¿sabes qué? Yo, a veces se ríen porque yo les digo de cierta forma, yo agradezco tener esto porque yo hubo un momento que yo era muy extrema y a lo mejor hubiese probado cosas que, que me hubiesen hecho mal. Porque de cierta forma, el sentir esto, me, a lo mejor exageradamente me cuido, pero me sirve. Porque no tengo exceso. Es un muy buen enfoque el que acabas de hacer ahora, porque es mm. ver el enfoque positivo de una situación de ansiedad. Y es muy realista lo que estás comentando. Es posible que si no tuvieras esta preocupación por tu salud, estuvieras ahora, continuases esfumando, por ejemplo, y el fumar te podría llevar a algún problema mucho más serio de salud. O podrías estar tomando algunas otras cosas que, que perjudicaran también tu salud. Entonces es un muy buen enfoque el que, el que estás haciendo. Uh -huh. Sí, yo por lo menos así lo veo. yo Ahora, yo en mi vida, o sea, con mi familia en general, igual yo creo que tiene que ver que tenemos varios trastornos de... de por ejemplo, mi hijo es eh, depresivo crónico. Y ahí es donde tengo otro tema, porque me he hecho la culpa que yo se lo pasé en el embarazo, porque como yo soy ansiosa, yo digo, a lo mejor yo se lo pasé. Los psiquiatras todos me han dicho que no, pero ahí yo se lo pasé. También yo creo que es bueno ver el entorno familiar, de dónde puede venir, porque llegó un momento en que yo tuve que ver, a ver esto, de dónde viene. ¿Por qué tengo esto? ¿A qué se debe? También soy ansiosa, quiero todo al tiro, me preocupo de todo, porque yo soy el pilar de la casa y día pero esto uh -huh. debe venir de otro lado, ¿de dónde más viene? Me he hecho regresiones y al final llegué que es de mi parte materna. Toda la parte materna me han tenido problemas siempre gatillados en la cabeza. Uh -huh. Ansiedad, depresiones, mi hermana tuvo anorexia. Entonces eso va facilitando también de que uno vaya buscando tratamiento. Claro. Justo de esto nos está preguntando Natalia en el chat. Nos pregunta, ¿y la terapia psicológica fue una alternativa considerada? Nos dice Natalia Martínez. ¿Has, has acudido a terapia psicológica, Gabriela, o la has considerado? Yo he hecho muchas terapias psicológicas. Yo, eh, por lo menos, debo haber pasado por 10 psicólogos. He hecho, me han hecho varios tests donde... Todos han llegado a lo mismo. Yo tengo un problema con la muerte y la última psicóloga que yo tomé, que es Carolina, a la cual le mando un abrazo y un besote porque cuando me dan mis crisis, la hora que sea, yo le escribo o SOS y ella sabe que me tiene que hablar. <risa> eh, y mi tema es el mío a la muerte, que yo no sé si tendrá que ver. Eh, cuando yo era pequeña, a mi mamá se le murieron dos bebés, pero sí hay uno de esos bebés que yo lo fui a enterrar con mi mamá y recuerdo haberlo visto entonces yo creo que para mí, a lo mejor no fui enseñada de buena manera lo que es la muerte uh -huh. porque para mí la muerte es el término de todo, siendo, siendo que yo creo en Dios, yo creo en la energía pero para mí el tema de la muerte oh, eh, es brígido no, no, imagínate a tal punto que a mí me alata pasar afuera una funeraria o cuando están velando a alguien yo no paso uh -huh. por afuera esa casa o sea, yo no paso no miro, paso así, no miro pero sí he hecho terapia psicológica. ¿Tienes recuerdos del, del funeral de ese bebé que has descrito, de, de estar tú allí? ¿Tienes algún recuerdo? Sí, sí lo tengo claro. Ese bebé no se veló. Lo llevamos directamente al, al cementerio y recuerdo clarito que yo le dije a mi papá, quiero verlo. Y recuerdo el cajón, recuerdo que el bebé tenía sus mangueritas marcadas porque estuvo hospitalizado con neumonía. Y recuerdo cuando lo enterraron que yo me puse a pelear porque mi papá le dio plata al niño que le echaba agua a la tierra y a mí no. Entonces lo tengo como súper marcado y mi mamá perdió dos bebés. Y cuando murió el segundo bebé, bueno, todo esto el primer bebé alcanzó a estar con nosotros casi dos meses. Entonces recuerdo el recuerdo lo tengo súper claro. Yo tenía uh -huh. siete años pero lo tengo claro. Y del segundo también. Pero ese no lo vi, ese mi papá no dejó que yo lo viera. Pero sí sé que mi primer encuentro con la muerte no fue bueno. Porque también recuerdo que en el colegio, y yo debo haber ido a un primero básico, nos empezaron a hablar del proceso evolutivo del humano, cuando nace, crece, se reproduce y muere. Y siempre yo tuve eso, pero ¿por qué nos tenemos que morir? Entonces lo mío parte de chica el tema de la muerte. A mí no se me ha muerto nadie cercano, yo gracias a Dios tengo vivo a mi papá, a mi mamá, a mis hijos... Eh, sí uh -huh. tuve unos abortos entre medio que gracias a Dios no me afectaron tanto, porque eh, creo que, que fue en un momento donde yo no estaba tan mal psicológicamente, pero uh -huh. yo no tengo muerte donde yo diga que me dejaron trauma, pero sí uh -huh. sé que a mí se me presentó de, de chica de mala forma. No creo que mi mamá lo haya hecho con querer. Obviamente que uno no sabe cómo ah. expresar. Uno como mamá ella estaba viviendo su dolor y no se dio cuenta en el momento cómo me lo expresó. Tú tienes hoy en día algunos recuerdos impactantes de esa situación. Cuando digo recuerdos impactantes me refiero a lo mejor a pesadillas wow. o imágenes muy claras y vívidas que te generan ansiedad de, de esos de esas situaciones en concreto que has descrito ahora no no pero sí tengo la cara del bebé creo que crecí con esa cara del bebé lo, lo malo es que yo tuve una hija que es prematura entonces cuando la tuve en incubadora mi hija sin querer queriendo yo la tuve que ver con mangueritas puestas y creo que ahí como que me revivió un poco el, el proceso <risa> pero traté que no me afectara tanto <risa> Gabriela, para, para ir finalizando la entrevista me gustaría también hablarte de las cosas o preguntarte por las cosas que te hayan ido especialmente bien porque hay mucha gente en directo que estoy convencido de que tiene la misma problemática de ansiedad y que seguramente puedan verse beneficiados de algunas cosas que a ti te hayan ido bien. ¿Qué consejo le darías a esas personas que estén pasando por lo mismo? Eh, primero que todo, yo me rodeo con altas personas que sufren lo mismo. Eh, tengo una Si hay algo que a mí me ha servido muchísimo es tener una persona SOS, porque el entorno a uno no lo entiende. Yo hoy día tengo una pareja, que hace muy poquito, que no entiende. De hecho, la mayor angustia que uno siente es que la, alrededor hay personas que se ríen de uno. Pero a mí me ha servido mucho tener, un, me refiero a una amiga, a eso es, que cuando yo me estoy sintiendo mal, por ejemplo, en el metro, en la micro, yo le mando un mensaje y ella sabe que me tiene que llamar. Eso es lo que a mí hoy día ha sido fundamental. Yo, como le digo, tomé pastillas, hice muchas cosas, pero si hay algo que me ayudó fue tener una persona de autoayuda. A alguien que a uno lo entienda, esa persona que no se ría de uno, porque se rían mucho. Yo creo que no soy la única que lo ha vivido, la gente no lo entiende. Y también me ha pasado que ha habido gente que se ríe en mi cara, que me tratan de loca, y a los dos, tres meses después les da crisis de pánico y me empiezan a llamar para yo darles consejo. Hmm. Cuando estoy con crisis de pánico, lo que más me, también lo que más me ha ayudado es yo empiezo a contar al revés. Es increíble, parece una locura, pero es maravilloso. Empiezo 20, 19, 18. En alguna parte un, un psicólogo me dijo que uno ocupaba el cerebro un poco más cuando contaba al revés. Y sirve, ¿sabes qué sirve? Y sirve harto. Agüitas de melisa. Creo que la melisa también es muy buena. Esas son como las tres cosas que yo puedo aconsejar porque sé que funcionan. Pero de todo el tener una persona de, de, como de muleta que te ayude y que te, que te guíe. Yo a mi amiga Antes. le mando eso ese, o hoy estoy ocupada, me podéis llamar y ya ella tiene clarito lo que pasa. Porque no sé por qué, pero me da más en la mañana. No, nunca he podido explicar el por qué, pero siempre en la mañana. Me dura, no sé, de las 8 hasta las 10 de la mañana, que es cuando yo estoy como más con esos síntomas. Después ya se me pasa. Uh -huh. Y tampoco sé por qué me da más por el verano. Y cuando dices SOS, ¿esa persona te llama por teléfono o te escribe WhatsApp? Cualquiera que... de las dos formas, pero ella sabe que me tiene que hablar cualquier cosa. A mí ella me habla, me dice, ¿estáis bien? Sí, estoy bien y me habla cualquier cosa. Oye, me pasó esto, oye, para sacarme del tema, yo lo único que digo, sácame de lo que estoy. Entonces ella me habla cualquier tema y sabes que funciona, me, me distraigo y sigo mi camino. Y cuando ya ve que llegué al lugar que tengo que llegar, me corta, me dice, ya llegaste bien, sí llegué bien. Listo. Y me corta. Uh -huh. Pero eso funciona porque yo a veces me quejo, sobre todo con, bueno, no voy a dar nombres, pero hay personas muy cercanas mías que se ríen. Y yo a veces le digo, ¿sabéis que tú me dais más angustia cuando tú te ríes? Porque yo estoy pasando una vergüenza en ese momento. Claro. Todo lo que yo te estoy diciendo, yo lo estoy sintiendo. No me voy a morir. Yo sé que no me voy a morir de la crisis de pánico ni de ansiedad. Sé que no me va a dar nada. Porque más encima, yo digo, la crisis de pánico es como una. o, o la ansiedad es como un mal amigo. Porque primero te da con el pecho. Te acostumbráis con el pecho y te viene otro síntoma. Te acostumbráis con ese síntoma y te viene otro síntoma. Entonces uno va pasando por todos los síntomas y, y no es fácil lidiar con eso. Entonces yo le digo, yo esto lo siento y si tú te ríes de mí, me provocáis el doble de ansiedad porque estoy tratando de no pasar la vergüenza al frente tuyo. Uh -huh. A mí me han sacado del metro, yo he tenido que parar el metro... No, así como apretando el botón de emergencia que lo paren porque necesito salir de ahí me han sacado del metro y los mismos guardias se han reído a ah, otra loca más yo ya estoy acostumbrada a la palabra loca para mí hoy día es casi un, un piropo porque no sí. te entienden entonces mi, mi consejo es ese tengan siempre una persona de apoyo busquen a alguien que sea de confianza que, que pueda estar, de, no disponible siempre, pero que sepa los mensajes, siempre, no sé, para mí es SOS. El SOS, mi amiga, sabe por qué. Y cuando recibe ese SOS, por lo que te he entendido, no te llama para preguntarte qué tal estás, háblame de cómo estás, y tú le dices tengo mucha ansiedad y te pregunta más sobre cómo te sientes, sino que lo que hace en respuesta de ese SOS es hablarte de cosas que te distraigan, ¿es así? Sí, sí, de primera me preguntaban cómo estoy y yo sentía que no me servía porque me daba más angustia, quería llorar, me sentía sola, eh, porque esto como ya lo tengo hace más de 10 años, he pasado por proceso y hubo un día que yo le dije a ella, no me del de las crisis, háblame de otra cosa. Y, pero fue porque hemos ido evolucionando las conversaciones y me sirvió mucho más que me preguntara de otra cosa. Uh -huh. La, lo primero que me dice, ¿estás bien? Es, y ya el hecho que yo le responda, obviamente, que es porque estoy bien. Sí estoy bien. Y me hablan de otro tema. Y ese tema hace que me saquen de ahí. Uh -huh. Porque al fin del cuento, yo lo que necesito es que me saquen ese pensamiento. Claro. Porque uh -huh. uno, uno está muy... Porque, por ejemplo, hoy día... Cuando me, no sé, me duele la cabeza. Antiguamente yo empezaba, chuta, me va a doler. Hoy día digo, me tiene que doler la cabeza si estoy viva. Hay cosas que yo las tengo que sentir si estoy viva. Los latidos sí, del corazón los tengo que sentir si estoy viva. Se me sí. va a dormir una mano cuando está mal apoyada. A veces el mismo sentir frío me produce miedo. ¿Por qué tengo frío? Y después como de... Pues si estáis viva tenéis que sentir los cambios de temperatura. O sea, Es verdad, lo comentaba hace, hace unos días, justo aquí en el canal, el problema que tiene la gente con crisis de ansiedad es sobre todo la interpretación catastrófica de los síntomas normales del cuerpo. Y tener ansiedad es algo normal, incluso tener picos de ansiedad sin ninguna razón que los justifique, es algo no solo normal, sino frecuente en las personas, en algunas personas. Hay gente que me dice, es que no entiendo cómo me despierto por la mañana, abro los ojos y ya tengo el corazón a mil. Eso es que tengo algo malo, que estoy enfermo. No, el cuerpo funciona a veces así. A veces el cuerpo sin ningún tipo de justificante hace que todo se descontrole y que el corazón empiece a ir rápido y notes una presión en el pecho. El problema no es la sensación física, el problema es la, la etiqueta de muerte que ponemos asociado a, esa, a, a esas sensaciones físicas. Y no sí. es muerte. No es muerte, es simplemente una sensación muy desagradable en el cuerpo que pasa sola a los 10-15 minutos, va bajando hasta desaparecer, pasa sola. Sí, no y, y algo muy chistoso, a mí me da risa, pero llega un momento en que, que igual es incómodo. Por ejemplo, yo no como nada que no sé de dónde venga a mí no me inviten a un restaurante porque si no sé lo que tiene yo ya tengo alergia, antes de entrar yo ya tengo alergia, ya se me apretó la garganta ya me inflame entera, a mí no me inviten donde yo no sé lo que viene y, y no sé o ir a comer a otra casa yo si, si no sé lo que es o no veo lo que están cocinando yo no como y no como no más. hace tiempo atrás me retaban y al final terminábamos enojados y ya es como ya, ya están acostumbrados pero igual es triste porque no he podido salir, no he podido conocer, no sé, mi país, no lo he podido conocer porque me da miedo viajar, tengo ganas de, de, de, tengo la posibilidad económica de poder conocer otros lados y no lo hago porque me da miedo, porque digo, ¿y qué voy a comer si me da miedo todo? Si me da alergia y no sé. Entonces, como trágico, o sea, a mí hoy día me da risa y mi entorno se ríe, pero, pero tampoco es tan entretenido, pues porque te limitáis, llega un momento en que te pensáis de limitar, dejáis de ir a lugares. Yo tengo la, la fortuna de que mi trabajo lo puedo hacer en la casa y, y económicamente hoy día estoy más estable, porque cuando me dan mis crisis, yo esté donde esté, yo tomo un taxi. Donde esté, yo tomo un taxi a mi casa, me salga lo que me salga. Y, no, y yo les digo... Para mí esto debe ser muy parecido a un ataque epiléptico porque a ti te da la crisis, estáis 20 minutos que lloráis, que estáis mal, después se me pasa y ando como nada. Es como y, que no ha pasado nada. Y es curioso también lo que has dicho porque lo he escuchado a muchos pacientes de Calma al Mar, de mi centro de psicología, porque me dicen es que necesito escapar hacia casa y yo les pregunto luego pero en tu casa tienes un medicamento que tengas que tomar me dicen no no pero el estar en casa me genera seguridad no es que vaya a llegar a casa porque ahí hay un inhalador o un fármaco una pastilla o no no el estar en casa me genera seguridad eso te, sí. es, es lo que te sucede a ti también gabriela sí es estar en la casa es como lo que pasa que el estar aquí en la casa es Estoy con mis hijos, si me pasa algo, estoy con mis hijos al lado, está uh -huh. mi pareja. Eh, a mí, por ejemplo, me da miedo salir con mi hija chica. Porque yo digo, si me pasa algo, la niña tiene ocho años, y ¿para dónde va a ir? Y si me la roban. Entonces evito salir con mi hija menor. Y cuando lo hago, eh, casi como que le mando a mi papá, a mi mamá, a mi pareja, les mando la ubicación de dónde estoy, cosa que si me va a pasar algo, sepan dónde estoy. Uh -huh. Y lo otro de que tengo la fortuna, pero no es muy bueno tampoco, es que tengo una, una posta aquí al frente mío. Tengo un centro de salud al frente de mi casa. Entonces cuando me siento muy, muy mal, yo solita agarro mi carnet, mi cédula y voy y cruzo y, y de hecho ya me conocen. Pues me toman los latidos cardíacos, me toman la presión, no, usted está bien, voy, a y me voy. Afortunadamente llevo un tiempo así que ya no lo, no lo hago. Yo llevo como un año ya que no, no he tenido que ir porque ya sé lo que me pasa. Uh -huh. consejo, sacarse los, los, los calcetines eh, quedar sin zapatos y pisar pasto es maravilloso eso, eso ayuda a calmar mucho uh -huh. pero, uh -huh. pero por eso yo quiero venir a mi casa porque me da seguridad eso de las zonas de confort no sé es una locura porque yo por ejemplo en mi trabajo no me siento intranquila porque sé que tengo un hospital a dos cuadras entonces, si digo, en caso de emergencia, cualquier cosa me llevan allá. Pero mi mamá uh -huh. no va a saber, mi papá no va a saber Y si me pasa algo. Y controlar uh -huh. esos pensamientos no es fácil. Uh -huh. Y hablabas también de la respiración, Gabriela. No sé si has practicado respiración diafragmática lenta o algún ejercicio de respiración concreto. Sí, he practicado el, el tema de respirar más despacio. Eh, también funciona, funciona. Pero mi problema no sé cómo manejar, es que yo quiero todo muy rápido, entonces mi vida es muy acelerada y, y para poder controlar, controlar esto hay que bajar la revolución uh -huh. eso y es. el respirar despacio a veces no, no te da el tiempo para hacerlo uh -huh. eso es Perfecto, Gabriela, tenemos que ir cerrando la, la entrevista por hoy, eh, pero no quiero cerrarla sin antes agradecerte tu tiempo, tu amabilidad, porque te pusiste en contacto conmigo para, para compartir como estamos haciendo ahora tu testimonio y seguro, seguro que mucha de la gente que nos está viendo en directo le está sirviendo y mucha de la gente que verá luego la grabación también le va a servir. Gabriela, muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Gracias a ti. Venga, que tengas buen día. Hasta luego. Igual, Allá, chao. chao. chao. Hemos estado esta noche eh, compartiendo un testimonio de ansiedad, de crisis de ansiedad. Os recuerdo a las personas que seáis nuevas en el canal que prácticamente todos los lunes hacia estas horas tenemos directos en los cuales compartimos testimonios de diferentes personas que nos hablan pues, de, de qué les sucede, de cómo es su vida, vinculándolo siempre con, con algo psicológico, ¿no? que es el tema central de este canal. Eh, si queréis compartir vuestro testimonio, os invito a escribirme a entrevistas.aepsis.com. Os repito, entrevistas Y eh, probablemente o bien el miércoles o bien el lunes de la semana que viene, o bien la siguiente más, pues ya podéis ent entrar en algún, algún directo. Y, y nada más, eh, agradezco como siempre a la gente habitual, como es Natalia, eh, que es muy, muy frecuente, a Mercedes, que te estás uniendo también bastante a los directos. Muchísimas gracias a Noelia Valencia y a toda, toda la gente que estáis siguiendo esto en directo por los diferentes canales de YouTube, en donde se está emitiendo, también en Facebook, en Twitter, en Twitch. Espero que os esté resultando de mucho interés y de mucha ayuda. Nos vemos entonces muy prontito y que tengáis una magnífica noche. Hasta luego.